Hola, hola, buenas noches chicas. Sé que no he avisado que me iba a conectar hoy. Lo que pasa es eh, que con Vinita estamos tratando de bajar el video, este que ven aquí, mejor dicho, el de ayer, para la plataforma del YouTube y no podemos bajarlo, no sabemos por qué. Entonces estamos haciendo una pequeña prueba para ver por qué no se puede bajar el video desde esta, desde esta aula. No les voy a, bueno, sí les voy a enseñar, me estuvieron preguntando por las tintas, así que les voy a enseñar las tintas que he estado usando. Aquí en primera plana, hola, buenas noches, ya estarán hartos de mi voz. Como les digo, me estoy conectando porque, eh, como habíamos comentado, cuando abrimos esta aula dijimos que solamente por un día iba a estar este video eh, en el aula, ¿no es cierto? No podemos tener, hola, buenas noches, a Kemi Naomi, buenas noches. A Kemi Naomi la conocí ahora en, en el intercambio que hubo el día sábado de mi amiga, mi querida amiga Lizzie. ahí la conocí. Personalmente a, a Kemi Naomi, trabajas muy bonito, Kemi, te felicito. Felicitar también a Carito, que es la única que he visto que ha hecho su tarjeta, ¿ya? Bueno, como les comentaba, estamos este, tratando de bajar este video para la plataforma de YouTube y ustedes lo puedan ver. Les cuento por qué, no es porque seamos unas pesadas, unas antipáticas que no queremos darles tiempo aquí en el Facebook. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos casi dos años uh, haciendo videos y aulas virtuales. Entonces ya Facebook nos está haciendo algunas restricciones. No podemos tener tantos videos y tantas aulas abiertas. Entonces por eso es que este video o esta aula va a estar abierta solamente por pocos días. ¿Qué es lo que queremos hacer con Vilmita? Jalar este video al aula de YouTube. Pero no sabemos por qué no puede no puede bajar el video. Estamos intentando, ya tenemos un par de horas con Vilmita a pesar que yo estoy armando mis kits de, del Día de la Madre. Les estoy contando esto porque son ustedes las que están dentro del aula. Entonces, con Vilmita hemos decidido hacer una prueba, a ver si es que este video llega a bajar. Si llega a bajar, no sabemos qué es lo que ha pasado con el video donde sí está la clase, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero aprovechando la conexión, como, como les digo, es una prueba, voy a enseñarles los colores. Me estuvieron preguntando algunas chicas qué colores de distress utilicé. Voy a, voy a enseñarles los colores de distress que utilicé. ¿Ya? ¿Quién está por ahí? Ay, ¿a qué mi tan linda. Yo la escucharía siempre. Hola, Claudita. Hola, chicas. Bueno, aquí está la tarjetita, miren. Ya le puse una lentejuela, ¿la ven ahí? No, una no, varias. Es rosadita, una es rosadita, la otra es media plateada, es como en forma de flor. Y la otra también es rosadita. Miren, la regla ¿se acuerdan? Que saqué, corté, no sé si ven ahí, pero tiene doble corte. Y ya le puse una cartulina aquí, ¿no? Ya está, una tarjetita. No sé dónde anda la otra. Solo quería enseñarles por ahora esta. Como les digo, es una... Eh, una conexión de prueba, no sabemos por qué, está el video subido sin problema, ustedes lo pueden ver en el aula, no podemos bajarlo, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero dice ahí tu video está este, por publicarse, entonces no podemos copiar eh, como normalmente hacemos para bajar los videos, entonces vamos a ver cuál es el problema, y este video que estoy haciendo va a, a decirnos cuál es el problema por el lado del aula, pero definitivamente el aula no va a continuar, así que pongan sus apuntes, hagan sus apuntes de, de lo que hemos hecho, porque el video se va, el aula se va a tener que cerrar. Como les digo, no es por porque seamos malas, pero no podemos tener, ya tenemos restricciones por parte de Facebook con respecto a las aulas virtuales. Ustedes saben que nosotros trabajamos con esto y tenemos que cumplir las reglas. ¿Ya? No sabemos cuántos cuántos días más nos va, vamos a poder tener el aula abierta, Esperamos un par de días de repente eh, y ya tenemos que cerrar el aula, ¿ya? Para que puedan tomar sus apuntes. Por lo pronto les doy los colores. Yo trabajo con estas eh, deditos de esponja, la que ha hecho eh, talleres conmigo de las famosas flores. Esas flores tan lindas que hemos trabajado. Saben que yo trabajo con estos deditos, ¿no? Y en cada dedito le pongo el nombre de... De la tinta de Distress, ¿no? Por ejemplo, este es un Pitch Feeder. Ahí está. Y con estos eh, cartoncitos o estos stickers le pongo el nombre, ¿no? A ver, vamos a ver. Este, por ejemplo, ahí este no tiene nombre, pero este, por ejemplo, es un Barn door. ¿Ven? Cada uno trato de ponerle nombre para saber porque a veces los colores se parecen, ¿no? Entonces uso mis deditos, ya sea dedito o tampón, así. Si usan tampón, que cada uno de estos tamponcitos tenga un color, ¿no? A veces inclusive lo ponen abajo del, del cuadradito, ¿no? Del tamponcito cuadrado, o sea, de este de acá. Lo ponen abajo. Ya saben de que este es el tampón para este color, ¿no? Más o menos como para que se, se ubiquen, ¿ya? Entonces usamos estos eh, deditos para trabajar, ¿ya? Como les decía, sería bueno que ustedes tengan sus tintas con gamas diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero trabajar mi rosa como esta rosita que trabajamos, se acuerdan, con los melones o anaranjados, entonces tendríamos que tener el Tia Rose. Estos son en Archival, pero ustedes ya saben que hay otra marca. Hay Distress, hay Memento, hay un montón de marcas de tintas. Yo estoy usando Archival, pero ustedes pueden usar la tinta que deseen. Ven, por ejemplo, eh, para la base usaría este Tia Rose, que es como un color salmón. No sé si lo ven. Luego por acá está el otro anaranjado. Yo tengo, por ejemplo, estos tres anaranjados. No sé si los ven ahí. Ahí está. Entonces yo usaría primero este, el Tia Rose, que es un melón. Luego usaría este Tiger Lily. Ahí. Tiger Lily, que es un poquito más encendido este naranja. Y este es mucho más fuerte, que sería el Bright and Yellow. Tan hielo como la naranja, tan hielo. ¿Ven? Y les comentaba también que la tapa, si ustedes están así destapando, pintando y no saben porque se parecen, buscan acá atrás y aquí está el código o a veces el nombre para que busquen la tapa de dónde es, ¿ya? Yo prefiero tenerlos así chiquitos y duran bastante para que... Por ejemplo, esta sería mi combinación de naranjas, ¿no? A ver, una combinación de rosados, ¿no? Que me salió esta flor de aquí. La flor de acá. ¿Se acuerdan que no me salió muy bien porque estaba un poco pintado, ¿no? Ya lo despinté. Disculpen, mis sueños están... Que estoy pintando las pajareras. este, Las flores, perdón. Este, este de aquí utilicé este rosadito que es el más suavecito, que es el Pink Peony. De repente pueden encontrar otro rosado, ¿no? De repente, podría encontrar otro rosado. Luego, a ver, Vilmita, ¿estás ahí? Sí, ¿no? Me ha salido un mensaje. Vilma solicitó unirse a la clase del Día de la Madre. Sí, está Vilmita. No sé por qué me dice que se solicitó. Ya. Eh, le sigo explicando, ¿ya? Vilmita, confírmame que estás mirando, por favor. Porque me ha salido hace seis minutos. Vilmar para acá solicitó unirse a la clase gratuita. Se supone que tú eres la que has abierto la clase. Este. La Chicas, no la... compartan la publicación. A ver, a Kemi. A Kemi has compartido la publicación. Sí, sí, estoy probando. Ah, ya está probando, Vilmita. Ya. Acá estoy leyendo que Kemi está compartiendo la publicación. Mm, no, no creo que esté bien, Vilma, a ver, coméntame de repente esta publicación que está compartiendo a Kemi, se supone que es una ola cerrada, ¿no? Vamos a ver, estamos probando, ¿ya? Chicas, disculpen, pero estamos probando. Ah, ya, seguramente ha salido y ha entrado. Ya, les sigo explicando, ¿ya? Entonces, esta, este rosadito... Es el más suavecito, por ejemplo, ya estos son los naranjas, ¿no? Este es el más suavecito, es el Pink Peony, ¿ya? Este es el rosadito más suave. Luego, de todos los Archival, sigue este para mí, ¿no? Pero de repente hay uno más suavecito, pero este es un Vibrant fucsia. ¿Ya? Este para que vean ahí la florcita, acá les voy a enseñar, ahí está la florcita. ¿Ya? El rosado más suavecito es este que está acá. Y el Vibran Fruxia es este. ¿Ya? Y como ya no tengo otro rosado, porque hay muchas otras combinaciones de rosado, me fui ya de frente al rojo, al Carnation Red. A mí este color me encanta. O sea, con las flores lindas el Carnation. Ya así me fui de frente. Los fondos, estos de aquí los he hecho, ¿se acuerdan? Con el Plum que no es un marrón, sino es como un guinda, ¿ya? No, a Akemi, no te preocupes, no te preocupes, de repente eso nos ayuda a solucionar o a ver si es que podemos este, copiar el video, estamos con problemas para copiar, tranquila, no te preocupes, si es que no está bien, lo borramos nosotros, tranquila. Este, Vilmita, revisa eso, porfa. Ya, entonces, este es el plum, miren, el plum. Este es el que he hecho los bordecitos aquí, a los costaditos, ¿ya? Y luego, ¡Hola, Sandrita! Estamos acá haciendo una pequeña prueba y de paso les enseño las... Les enseño las tintas que he usado ayer que me han estado preguntando, ¿ya? No voy a hacer ninguna clase, solamente les estoy enseñando las tintas, ¿ya? No sé por qué, a ver un ratito. está que... Voy a meter un poquito el dedo ahí porque como que está buscando la conexión. Ya. Ja, ja, ja. Ya. Ven, enseñándoles cómo deberían comprar sus tintas para poder hacer estas combinaciones. Tanto estas como las de las flores que les enseño. Eh, es eh, importante que tengan eh, las diferentes gamas de colores. ¿Ya? Y ahora el morado, por ejemplo, ¿no? Tengo este Violet. No lo ven ahí muy morado, pero acá es, es un lila. Ahí lo veo, yo en la computadora lo veo medio azul, pero en realidad es lila. Y acá dice violet. Ahí. Ahí violet. ¿Ya? Este es el más suavecito. Luego yo tendría este, el Majestic Violet. Un poquito más oscuro, ¿no? Como les digo, ahí lo veo medio, medio azul, pero en realidad es... Es morado, ¿ya? En la computadora lo veo medio azul. Ahora, en la marca Distress, recuerden que las tintas hay de todas marcas, hay Archival, hay Distress. En la marca Distress Inc. también hay un White Violet, miren. Y es otro color inclusive, es un color entre este y este. No, de verdad yo no lo veo, no sé si lo ven bien ahí en la computadora, pero no sé por qué estos colores no se ven como se ven acá en mi mesa. Pero todos son morados, ¿ya? Pueden usar también este de aquí, los Distress. Yo le digo a todos Distress, pero en realidad estos son, son tintas, ¿no es cierto? Estas son tintas, ¿ya? Y tienen diferentes nombres. Algunas son waterproof, como estas, como las Archival, son waterproof. Eso quiere decir que tú las pintas y reaccionan al agua sin problema. En cambio, las Distress Ink no. ¿Ya? Estas no, con estas no podemos trabajar con agua, por si acaso. ¿Ya? Solo podemos pintar. Bueno, mejor dicho, sí podemos trabajar con agua porque con un pincel podríamos trabajar. ¿Ya? Pero no son waterproof. Estas Distress Ink no son waterproof. ¿Ya? Acá estoy leyendo, no son waterproof. Entonces les decía que puede ser esta marca Distress, me el que deseen. Y luego yo combiné, aquí sí se ve el morado, ahí se ve el morado, ¿no? con un cactus flower, aquí, en, este, en esta gama. ¿Ya? ¿Sí? Listo, voy a poner este por acá, para explicarles un poquito cómo es lo de las, la historia de las tintas. ¿Ya? Bueno, no he hecho con ustedes la flora eh, celeste, azul, no he hecho, pero sí tengo las combinaciones como para hacer. Ahorita les enseño las combinaciones. Por ejemplo, este es un sky blue. No sé si lo ven, es un color suavecito en azul. Un sky blue. Luego tenemos este forget me not. Ah, qué bonito el nombre. Nunca me olvides, forget me not. Este lo pondría como segundo color. Sí me están entendiendo, ¿no? Del más clarito al más oscurito. Este sería mi segundo color, forget me not. Y este ya sería un tercer color, my, my, my blue, manganes blue. Este sería mi tercer color, por ejemplo. ¿Ven? Esas serían mis combinaciones en realidad. Entonces, yo he tratado de ir comprándome poco a poco, chicas, no se desesperen. Yo tengo esto porque he estado comprándome poco a poco, aparte que soy profesora y tengo que tener todos lo, los colores. Pero ustedes poco a poco pueden irse comprando sus pinturitas, ¿ya? Entonces, así, estos son mis colores. Luego, eh, en, en plomos, porque también quedan lindas las flores en plomo, ¿ya? Tengo este, el más clarito, que es el Shadow gray. El más clarito. Acá lo voy a poner. Este es el que para mí seguiría el Pet most. Miren los colores. Hay un de colores y preciosos. Y por último, ya sería este de aquí. El water, Watering Can. Todo está en inglés. Watering Can. Este sería mi tercer color en la gama de plomos. Hola, chicas. Eh, Cari, ¿cuántos colores son en total todos los archivos que? Ay, hay un montón, Claudia. Hay un montón, así como los, como los plumones, los, este, los famosos, ay, ¿cómo se llaman los plumones que estoy que me quiero comprar, pero que son carísimos? Los Copic, ¿no? Hay infinidad, o sea, no hay número, creo. <ríe> hay infinidad. Yo me compré los chinitos, los Tower, no, no sé qué pinta más o menos, pero más bonitos veo los copi, ¿no? Voy a tratar de, aunque sea ahora por el Día de la Madre, voy a hacer que cada uno me regale unos 10. Yes. <ríe> y como en mi familia hay varios, tienen que aportarse. Sí, hay bastantes, chicas, hay ¿ah? bastantes. Por eso es que yo no les diría, tienen que comprar este color, este color, este color. No, y que encuentren, pero traten de hacer sus combinaciones del más clarito al más oscurito, ¿ya? Entonces, ahí están viendo mis combinaciones de naranjas, Rosados, morados, no sé por qué se ven ahí medios azules, pero acá son morados. Aquí son celestitos, azulitos y acá son grays, ¿ya? Aparte tengo el plum, que es el que me ayuda a hacer las, eh, los capullitos, por si acaso, ¿ya? Plum. Después, voy a dejar este, después están los marrones, ¿no? También hay diferentes marrones. Hay un sepia, miren, acá está el sepia. Se ve bonito el sepia. Está el potin Soil, que se parece al coffee. Se parece al que yo tengo al coffee. Otro marrón, se parece a este al, al coffee, miren. No, es un poquito más clarito este coffee. No esa. Este, este, este, lo, este lo tengo en grande porque este lo uso para mis sellos. Ahí está. Y... No. Ya no hay más. Ya no hay más. Luego, acá tengo unas combinaciones de amarillo para hacer pintura, para hacer alguna flor en amarillo, miren. Este sería el más clarito, el Chrome Yellow. Ya, como les digo, yo me he ido comprando poco a poco. Luego le pondría este Buttercup. ¿Lo ven ahí? Y luego le pondría este, finalmente, este Sunflower. Entonces, ahí ustedes se pueden, se pueden ir dando cuenta, ahora voy a poner porque está más cerquita, del más clarito al más oscuro. ¿Ya? Sí, los touch fresia, sí, pero no, no son tan buenos como los copy, definitivamente. A ver qué dice Claudia, dice, hola Isa. Lo malo es que acá no traen tantos porque siempre son siete u ocho juegos de cuatro colores. O sea, yo tengo como 18, me faltan un montón. Ya ves, Claudia. Y ya, igual te pasa con las tintas. O sea, siempre nos van a faltar. Pero yo trato de hacer así mis combinaciones, del clarito al más oscurito. Para hacer eh, tanto esta técnica que les he enseñado, la de acá. Como la de mis flores, ahorita les voy a enseñar lo que estoy haciendo en mis flores, ¿ya? Entonces, estas son las combinaciones que ustedes pueden tener, ¿ya? En marrones también hay varios marrones, ¿ya? En marrones también hay varios marrones, miren acá tengo un Paradise para que es otro tipo de azul y acá hay otro Garden Patina, así se llama Garden Patina. Este iría con mi combinación de azules, ¿no? Acá. Ya, miren todos los marrones que hay. Marrón, negro, en Archival, ¿ya? El negro siempre indispensable. Eh, yo trabajo con los dos, con memento y trabajo con Archival, en, en negro. Acá hay un arcón, otro, otro marrón. Y acá está el coffee chiquitito. Yo recomiendo bastante el coffee, me encanta, tiene un acabado medio dorado. Ya, por eso lo tengo en grande. El coffee y en chiquito. Ya, ahí está. Esos son todos los colores en combinaciones para las flores. Ya, voy a guardarlo porque de acá vienen los verdes, que es importante, los verdes. Ya, voy a guardarlo por acá, por un ladito. Ya, tomen apuntes chicas, como les digo, no es por, por malas pero no podemos tener el aula abierta este, por mucho tiempo. Son restricciones que nos está poniendo Facebook. Entonces, tomen, apun apunten, ¿ya? Voy a guardar acá ahora y me voy con los verdes, que los, ver los verdes también son importantes, ¿ya? Voy a guardar todos los colores. Iba a hacer una transmisión chiquitita nomás de prueba y ya me, me enganché acá por ustedes. Como las veo ahí que andan por ahí, a guardar ya y como que las ayudo también me faltan cajas latas para para seguir guardando mis tintas ya en verdes miren todo la, yo sí aquí sí tengo varios verdes ya les voy a enseñar todos los verdes que tengo uh -huh. me encanta el station el station el station ay ay ay ya no sé dónde están los otros verdes les cuento porque como estaba trabajando con los verdes estoy pintando no sé a dónde hago, pero bueno A ver, voy a tratar de buscar por acá Acá tengo una placa grande de, de marrones antes de, antes de los verdes, quiero enseñarle esta de aquí de marrones Voy a traer unos verdes que tengo por acá Acá creo que tengo un verde que también uso. Um, acá tengo otro verde. Voy a poner un verde, los verdes acá los costados, que son los que más uso. Ah, acá hay otro verde. En verde sí tengo un montón. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver. Lo que les quería enseñar es que también existen los tampones así. Estos, por ejemplo, son de la marca Distress. Y tengo eh, varios, ¿no? Acá están los cuatro colores. Hay un plomo, o un vintage, un sepia, un humo, ¿ya? Acá tengo los cuatro juntos, por ejemplo. Ya Y les quería enseñar los verdes, ¿no? Les quería enseñar los verdes. Miren la cantidad de verdes que tengo, porque me gusta a veces sacarlas las hojas, sacarlas un poquito más claritas. Y tengo de todas las marcas, miren, en verdes sí tengo de todas las marcas. Me gusta sacar diferentes hojas, eh, colores de hojas, ¿ya? Este se me ha manchado, pero miren, tengo Distress, tengo Station, tengo Archival. Y lo, con los que primero empiezo son generalmente con estos, con el Leaf Green, Los más claritos, el Peel Paint, que es el que hice, que compren para las flores de mis tarjetas. Miren este, para que salga una, tarje, una hoja bien otoñal, ¿no? Bueno, para que salga otoñal, le meto un poquito de rojo, ya les voy a enseñar. Ya, un vive chart. Todos son nombres en inglés, en francés. Este Stason es me gusta, es un olive green. Me encanta el este station. Este es, es bien bonito, de color. Este es otro color de Archival, el olive. Este solamente es olive. Este es olive green y este es olive. Este sí es un pistacho, si no me equivoco. Ajá, Crack pistacho, me encantó este color. Es un verde agua muy bonito y este también es parecido. En Versa Magic el color es Aquic Splash. Es un verde agua. ¿Ya? En verde sí, no, no tengan este eh, reparo en comprar sus verdes porque esos son los que le dan el color bonito a las hojas. Entonces ahí ustedes ya van a ir viendo qué color les gusta más. ¿Ya? Estos son todos los que yo tengo en verde, pero como les digo, hay más cantidad. ¿Ya? Otros Distress que tengo, otras tintas que tengo que también uso. Les estoy enseñando todas las que yo poquito a poquito he comprado porque he ido necesitando. Las Oxide, ¿ya? Aquí están las Oxide. ¿Cuál es la diferencia de un Distress Oxide con un Distress Ink? Ya, por ejemplo, estos son ink, ink. Todos estos son ink. Ya, y estos son oxide. Miren, en distress sí tengo otros colores también. El vintage photo es un distress que sí o sí deben tener. El vintage photo. ¿Ya? tengo dos, tres vintage photo y el antique. Bueno, estos dos son lo mismo. El antique, que es el que le da el color a las flores, esas eh, medias vintage que les enseñé. A ver, voy a sacar mis, mis tarjetitas. Aquí, estas de aquí. estas es tipo vintage. Que he enseñado a varias ya que han hecho el curso de, de card making. Esas he utilizado el antique, luego el oxide, luego el, el vintage. O sea, acá hay una combinación de varios colores, ¿no? Entonces, como les digo, poquito a poquito se van a ir haciendo de sus tintas, ¿ya? Y le van a agarrar mucho gusto a las tintas. La diferencia del Distress Ink con el Oxide, la única diferencia que yo veo, bueno, este, si ustedes googlean les van a decir varias, ¿no? Pero para mí la más, este, la principal es que este tiene un acabado de efecto tiza, el Oxide, ¿ya? Es más plano. En cambio, este, el ink, no tiene el apagado de ese tiza. Ese lo tiene más encendido. Este más tiza, más opaco, más pastoso, en pocas palabras. Eso es lo único que podría decir de la diferencia del oxide con el ink. Hay otras diferencias, pero para mí eso es lo, lo principal. ¿Ya? Eh, ya, esto es con respecto a los disques. ¿Ya? Es, es toda una clase esto de las tintas, les diría, ¿eh? ahí en la academia hemos hecho una clase solamente de tintas, ¿sí? Luego está, y ya van a verme trabajar, con una tinta blanca, que es un cotón blanco, ¿ya? Este, por ejemplo, es de stayson y esta tinta viene así, es seca, es seca, y viene con su líquido. Entonces, cuando yo la quiero usar, la he hecho, viene con una espátula, a paso y ahí recién pinta ¿ya? esta también hace unos trabajos bonitos con con esta tinta blanca ¿ya? luego también existen las tintas doradas las plateadas estas las compré en Talon y realmente sí me han funcionado ¿eh? por si acaso, solamente que hay que dejar que se sequen Pensé que tenía otra por ahí y acá tengo una chiquitita que me llegó no sé en dónde eh, sí me han funcionado hasta en papel canson he llegado a sellar pero eso sí, tienen que dejar secar porque le pasan el dedito y se corre, ¿ya? esta compré en oil y sí me han funcionado por si acaso porque siempre compro para probar son más baratitas y a ver si me funcionan y sí, si, sí si puedo recomendarlas porque sí me han funcionado ¿ya? A ver, ¿qué dice Vilmita? Y que puedes usarla en cartulinas oscuras. Ajá, la subside. Sí. Exacto. Sí, hay, hay, hay varios detalles, pero para mí el, el final eh, de lo que me gusta es su acabado, tiza. Diferente al otro, ¿no? Pero como dice Vilmita, hay, va, va, hay varios detalles. Listo, acá. Ya, Vilmita, es suficiente lo que he hecho. Vilmita es la que me dice, ya, Cari, prueba en la misma, en la misma. Ah, y aquí está el tampón para, para limpiar los sellos. Eh, y les cuento que me compré el tampón, viene la, la almohadilla y me, me olvidé de comprar el líquido. Este es para limpiar los sellos. Almohadilla restregadora para limpiar sellos. ¿eh? ¿Sí? Acá está. Uh -huh. Muy bien. Me voy, me voy, me voy. Ay, les quería enseñar. Miren qué bonito está quedando. Antes de, de irme, miren que bonita está quedando la pajarera. Ay, ay, ay. No, voy a levantarla un poquito. Voy a tratar de levantarla, ¿ya? Ahí. Sí, se me cae. Ya. Miren que bonita está quedando mi pajarera de parante. No, pues no se ve. Me... Ahí la estoy forrando completita. Este es un proyecto que también... Va a estar disponible en la feria. Lo voy a hacer con Vidalina, por si acaso, para las que van a, van a irse a la feria. Van a tener como primicia que estoy haciendo la pajarerita con otras flores y con unos pajaritos también siempre de la marca de Helfeld, por si acaso. ¿Ya? Les estaba enseñando para que vean lo que hago, las flores que hago. Todo con estas pintas hermosas. Muy bien, chicas. Milmita, me voy. Hemos grabado bastante, ¿ah? ¿eh? Hay siete chicas ahí. Sí, listo. Muy bien, un besito, chicas. No olviden, esta, eh, esta aula va a estar abierta, lo que nos permita en realidad Facebook, ¿no? Como les decimos, no podemos tener muchas aulas abiertas y necesitamos tratar de bajar el video, el anterior, lo subimos a la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Pero en realidad, yo creo que con lo que ya les estoy enseñando, con lo que les estoy explicando de las tintas, ya más o menos van a saber qué cosa es lo que necesitan, ¿no? Vamos a tratar de ponerlo en YouTube para que lo puedan visualizar. Listo. Un besito de buenas noches. Ojalá les haya ayudado un poquito algo de tintas. Ya en la academia les eh, hacemos una clase especial de tintas. Un besito, buenas noches. Finalizar video.